Muy buenas a todos, estamos una vez más aquí en Callan Go Uruguay, nuestro canal de aventura, todas, todas sobre un calla. Aquí hoy les traemos varios lugares de pesca donde ustedes pueden estar visitando, en nuestra ciudad, la ciudad de Paysandú, donde vamos a estar filmando muchos, muchos videos. Esto es Callan Go Uruguay, nuestro canal de aventura, de pesca, pero todo sobre un calla. que quiero comentarle es la bajada de la boga Este lugar es un lugar excelente. Tenemos una profundidad aproximada de entre 8 y 10 metros según el nivel del río y es un lugar muy bueno para la captura de bogas de muy buen porte. Se han logrado capturar bogas hasta de 6 kilos y luego le vamos a estar pasando toda la información con qué carnada, con qué anzuelo, con qué tipo de tanza, dónde nos vamos a estar anclando con nuestro kayak. Pero es un lugar excelente para poder estar pescando y visitar. Otro de los lugares que quiero comentarles es la bajada del parador. en la zona de la costa, es un lugar excelente para la pesca variada, todo tipo de peces pueden llegar a capturar en este lugar, bagres, bogas, brótolas, incluso hasta algunos dorados de muy buen porte Otro de los lugares que tenemos en nuestra ciudad es la famosa calle número 9, Cuando vamos y nos anclamos en el medio del río, cerca de la boya del nivel que marca el canal, donde hay una profundidad aproximada entre 3 metros y medio, 4 metros y medio, a esta profundidad está muy bueno la pesca de boga. Anclándonos en ese lugar hay una excelente pesca de boga e incluso también la captura de algunos dorados de muy buen porte. Otro de los lugares que queremos comentarle es la Piedra del Martíncho. Este nombre es característico desde hace muchos años en nuestra ciudad y es un lugar excelente para anclarse y pescar bogas de muy buen porte. Muy buen porte. Dependiendo del nivel que tengamos del río, el suelo es un suelo rocoso donde hay mucha, mucha comida para este tipo de ejemplares y peces. La Piedra del martincho es un lugar excelente para conocer y vamos a estar filmando muchos videos, muchos videos sobre nuestro calla capturando estas especies y estos ejemplares. Otro de los lugares excelentes para la pesca variada es el Muelle de Lle. de pesca muy variada pero nos vamos a enfocar en ese lugar dependiendo la profundidad y el piso lodoso en la pesca del bagre, todo tipo de bagres, bagre blanco, bagre amarillo, brótola, urubí, patí, todo lo relacionado con la pesca de bagre y las carnadas que usamos van a estar acá en nuestro canal en Callan Go Uruguay. Seguimos también en nuestras redes sociales como Callan Go Uruguay en Facebook y en Instagram, agreganos, dale me gusta, seguinos y vas a ser parte de lo que es Kayak Go Uruguay. Si no te suscribiste todavía, hazlo en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video en Kayak Go Uruguay.